Amigos de Licey TV, me encuentro con Juan Miranda, ya todo un veterano de nuestra liga y también de diferentes ligas del Caribe. Estuvo la temporada completa eh, prácticamente con los tigres de Licey la pasada, en una, en una temporada donde los tigres llegaron a la final con los leones del escogido. ¿Cómo has visto el equipo hasta el momento? En tus inicios en los entrenamientos hace una semana ya, ¿verdad? Prácticamente. Sí, buenas tardes a, la, a todas las fanaticadas liceístas. Este, no, me enteré el lunes. Eh, respecto a la, a la, al conjunto del equipo, está muy bien, hay muy muy buen ánimo. Eh, se está trabajando en fuerte para en víspera de llegar a, de nuevo a, a discutir el título Tú sabes que eh, generalmente en el caso de los Tigres del licey Hay muchos jugadores cubanos que siempre han pertenecido a, al equipo azul Y en el caso tuyo eh, te mantienes eh, y ya eres parte de, de, de esta gran familia de los Tigres ¿Te sientes así como, como parte de la familia? Sí, por supuesto, desde de primer, de la primera vez que me drastearon a mí aquí con los Tigres del licey Me siento liceísta todo el tiempo, azul Y gracias a Dios Emma me ha mantenido aquí en el caso de, de, de la temporada pasada, que los tigres del Licey les le fue muy bien, pero ya después de tener una racha de juegos consecutivos, le, eh, las cosas eh, llegó la ley del promedio, como dicen, y lamentablemente el equipo al final no pudo obtener la corona. ¿Qué entiendes que pasó eh, en ese en esa serie? Este, no, ese es béisbol, de, como tú bien poquito apreciar en la final, hubo situaciones que no nos salían bien las cosas, este, habían muchos batazos de frente. Eh, lo, lo, lo, los pitchers no pudieron hacer buen el trabajo que, que casi toda la temporada venían haciendo Que pasaban bien del quinto, sexto inning Y este el escogido en ese aspecto fue mejor que nosotros Yo creo que un poquito de, de confianza tal vez Nos pudo ver eh, pasado Bueno, pues darle un mensajito a toda la fanática de Azul Porque ya tú tienes muchísimo tiempo jugando aquí Y accionando también con los Tigres Así que eh, para que se sientan precisamente esperanzados y motivados Para la próxima temporada Sí, por supuesto, a, la, a todas las fanáticas liceístas que, que confían en nosotros, que nosotros siempre vamos a dar el 100% para, para discutir el campeonato y, y, y darle el título a, a todas las fanáticas liceístas que tanto eso lo merece. Bueno, Juan, muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias, gracias a ti. Seguimos con más del Liceite hoy.